muy buenas semana 9 hoy entreno con mi amigo fernando le vamos a dar fuerte tenemos como siempre 5 ejercicios vale son goblet squat high pull alterno uh, extensiones de tríceps swing y clean and press vale vamos a empezar como siempre la primera serie vamos a, a calentar después de calentar sin pesas vamos a calentar con la pesa con el slingshot y las flexiones, empezamos, ven, slingshot, de cada lado 15 repeticiones, Dejamos la pesa. Flexiones. 30. veis estos dos ejercicios solamente la primera serie vale para empezar y ahora seguimos doble squat sentadilla goble con la pesa rusa al pecho Subimos la pesa 10 repeticiones vamos 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, bajamos, high pull alterno, tiramos arriba, alternando la mano, colojo la pesa, entre, entre los pies, vale, bajo y tiro arriba, cambio, cuando tiro, te enseño la base de la pesa, ¿vale? de la base de la pesa sea hacia adelante. 6 7 8 9 10 Bien. Swing. Un paso atrás, ¿vale? Y empezamos. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, abajo, clean and press, levanto al hombro y empujo encima de la cabeza, con la mano derecha, vale? Vamos. Una. Dos. Balanceo. Y subo. Tres. Cuatro. Cinco. Con la otra mano acompaño el movimiento, ¿vale? Seis. Siete. O sea, voy para atrás, mira. Y al pecho. Ocho. Ocho. Esperamos que o no. Sí. 9. 10. Bajo. Y cambio. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Extensiones para tríceps. Corrigo la pesa. Aguantamos detrás de la cabeza y empezamos. 1. Los codos se quedan ahí donde están, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y descansamos. No, hoy no me voy. Hoy vamos a alternar juntos, ¿vale? Nos quedan 7 circuitos. Hemos hecho la primera serie, os sea, acordáis, ¿no? Son ocho. Esta ha sido la primera. ¿Qué tal, máquina? Muy bien. Bien. Se respira. respira, respira, respira hondo. Necesitas mucho oxígeno, ¿no? Nos queda un minuto y medio, creo. No tengo un cronómetro, pero estamos ahí. Mira, para la próxima lo preparo. Paramos, no sé si han pasado ya dos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Muy bien. Quiero que me contáis qué tal el entrenamiento. Quiero que me contáis qué tal el descanso. A ver qué tal. Bueno, supongo que han pasado los dos minutos. Pasamos a la siguiente, segunda serie vale, empezamos con sentadilla goblet, cogemos la pesa al pecho, 10 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la pesa entre en los pies, High pull alterno, empezamos con la mano derecha, 1, enséñame la base de la pesa, 2, 3, tirar el codo para arriba, atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un paso atrás, Venga, dos manos. Vamos, 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pesa abajo en el ples mano derecha, vamos, una, dos, tres, cuatro, acompaña el movimiento con la otra mano, cinco, atrás y a pecho, seis, siete, ocho, 9, 10, cambiamos, uno 1, 2, 1, 2, he 4, 5, he bajado 1, pesa 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Bajo Ojo con las dos manos Tensión de tríceps 1 5 Cosa que a mí me gusta hacer, habéis visto el cambio mano a mano. Estoy con la pesa y hago un ejercicio, la subo. Quiero cambiar de mano en vez de bajarla, hago un swing mano a mano y subo otra vez. Cualquier cosa, voy a hacer el swing. Se me ha olvidado poner el cronómetro y yo sigo hablando. Eso, eso, dale así. Vale, es un. Una buena forma también de entrenar, porque ya sabéis, tenemos el swing mano a mano, ¿no? Y sin parar, siempre podemos cambiar rápido de una mano a otra. A otra. ¿Qué tal? Se nota, ¿eh? Bien. Pienso que era una repetición solo, ¿no? Esto es, eh, bueno, tenemos ya dos series, ¿eh? Vamos, chicos. Vamos, fuerte. Fuerte. Se nota, ¿eh? Se nota bien, se nota bien. Pero, oye, semana 9 ¿no? Llevamos ya dos meses entrenando. como fuertes, aquí sí. Está bien, me veo demasiado haciendo esto en todos los vídeos. Parezco un culturista o qué? Y que tampoco tengo que enseñar, pero bueno, es que os quiero animar, ¿no? Que así. Bromo, fuerte. Es para, para vosotros, no para mí. Yo me veo, yo ya sé cómo estoy. No soy grande, no soy, no soy nada. ¿Vale? Bueno, nos quedan 30 segundos y pasamos a la tercera serie, ¿vale? Tercer circuito. Espero que, que os va bien, espero que os guste. Y... preparados... Doble Squad. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajamos la pesa, ¿dónde? Entre los pies, hay por alterno, vamos. Uno, dos, tres, para mi tuvimos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, paso atrás, swing, 15 repeticiones, vamos, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bien press mano derecha. Vamos. 1 2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 Vea. seis siete ocho nueve diez son cuatro no creo que sí 4 son 4 3 3 solo 3 hemos hecho 3 solo va vale. muy despacio ¿eh? Uf. bueno vamos a hacer una cosa cuando notáis que ya no podéis más vale que es muy difícil bajáis número de repeticiones no hace falta que hagas 15 si no puedes de verdad hacer 15 porque son 8 circuitos vale entonces son ocho circuitos, Me tengo que guardar un poco de energía para lo que, lo que queda, ok. Entonces, no voy a hacer 15 repeticiones de swing, voy a hacer 10, voy a hacer 8, vale, no voy a hacer 10 de clean and press, voy a hacer 5, 6, 4, ok. No hace falta que vayáis, eso sí, que poco a poco intentáis llegar a, a este número de repeticiones y a 8 circuitos, que no puedes, en vez de 8 series. Haz 5, haz 3, luego 5, luego 7, hasta que llegas a 8, ¿ok? Seguro, seguro que no he hablado dos minutos. Otra vez se me ha ido a poner el cronómetro. Fer, baja un poco de repeticiones, ¿vale? baja más abajo, yo voy a seguir hasta que, hasta que aguante, ¿vale? ¿vale? Tú sigue ahora, donde notas que, que ya no, no puedes empujar más. Porque piensa en lo que queda, ¿vale? De, de entrenamiento. Nos quedan cinco circuitos todavía. Solo. Solo. solo. Bueno. Número cuatro. Goblet. Wing. Yeah, Después de Sí, sí. Ahora sí que voy a poner el cronómetro. Yo también quiero descansar dos minutos. No solo tú. Lo merezco, ¿eh? eso duele. En los descansos. Respiración profunda, es muy importante, ¿vale? Porque el tratamiento es muy demandante. Yo no debería hablar, sino respirar. Pero claro, te tenemos que contar cosas. Oh, sería un mal anfitrión. También estirar, estira estiramiento vale Tiramos aquí el estiramiento relaja bien la musculatura aquí sí, si Fer, sí Fer es masajista sabe mucho de osteopatía de presopuntura y algunas cosas de estas muy buenas que algún día vamos a hacer un canal juntos uh, nos queda todavía un minuto y yo ya estoy listo ¿qué tal? ¿estás preparado? vamos, que te hago esto, vámonos, fuerte Uf. queda un minuto, con tu permiso voy a respirar, con vuestro permiso chicos, voy a respirar un poco, hablaré menos, o no, y voy descansado, porque tengo que callar, 30 segundos, preparado no, está listo, vamos, vamos Prepara, ¿cómo vas? López squats. López, sí, venga. No, no, no, no, no tranqui. 15 segundos. Y fuerte. De esto se trata, ¿vale? Descansar poco y darle, darle bien. Que si el cuerpo después de esto. La tiene que, vamos, tiene que llorar. Ok, Doble Squad, vamos, sentadilla. Esta es la quinta, ¿no? Cuatro. no me engañes. Sí, que es la quinta Ocho. 9 y 10. Entre los pies, High Pull. Mira, se ve la base de la pesa. Si trabajas con la mancuerna, es casi lo mismo, ¿vale? Lo único que vas a tirar, la mancuerna aquí arriba. ¿Cuántas son? La última. Bien, paso atrás, swing. I'm Dos minutitos de descanso, cinco. Quedan tres. Vamos que se puede. Vamos que se puede. No, chicos, este es el entrenamiento, porque hasta ahora he puesto la primera serie, ¿no? Y es muy fácil decir esto es lo que tienes que hacer ocho veces, ¿vale? Pero que de verdad quiero que veas que lo hago, ¿vale? Que no me invento rutinas y luego lo tiro así. Toma, de, búscate la vida, ¿sabes? Que no, entrenamos yo también entreno, ok, y así, por eso cuando te digo, mi amigo fuerte, hola mi amigo fuerte, llevamos dos meses entrenando, haciendo esto, no, macho, sí que eres fuerte, sí que eres fuerte, vale, Os queda un minutito, hay mosquitos, a ver si me como uno, Sí, es entrenamiento metabólico. Después de esto, unas horas, después de entrenar, da igual que lo haces por la mañana, o por la tarde, tu cuerpo sigue quemando calorías. ¿Vale? Por eso, entrenamiento metabólico es por eso. No solamente entrenas fuerza, sino también quemas muchísima grasa, quemas calorías. 20 segundos. dan tres, muy poco, no es nada, mi cámara ya se está cansando, no la podéis ver, yo sí me una mirada como que acaba de una vez, venga, y empezamos, sentadilla, Peanut. Nos quedan dos. Sí, ya empiezo a notar. Me cuesta, me cuesta mucho a mí también. Hemos hablado ya sobre esto. Si trabajo con mancuerna, son los mismos movimientos. El único que yo digo que se puede quitar es alrededor del cuerpo, vale, el slingshot, porque para hacer el cambio aquí se te puede caer la pesa. Si entrenas en casa vas a romper el suelo, tu madre te va a regañar. Ya sabes, el chanclazo, la chancla, ¿no? Entonces, evitar este movimiento. También evitar el cambio mano a mano, como hago yo cuando hago clean en Press, ¿vale? Puede ser, sí, que lo consigas, pero es mejor evitarlo. Se te puede escapar, se te puede escapar, ¿ok? Entonces, lo demás, todo. El high pull, tiro aquí la mancuerna, ¿vale? El codo paralelo al suelo, el puño hacia adelante, ¿vale? Que se vea, si tengo mancuerna, vas a tener aquí los discos, ¿vale? Eso. El clean and press, pues es fácil. Subo la mancuerna, empujo encima de la cabeza. El swing, os he enseñado en otro vídeo, lo cogéis del, del mismo lado, con las dos manos, ¿vale? De un lado, y balanceamos. El tríceps es muy fácil, coges de los lados, de los discos y extensiones de, de tríceps. Nos quedan 20 segundos, que era arrancado tarde. Voy a parar ya, empezamos. Vamos, sentadilla. Nos quedan dos, ¿eh? Solo, venga. Esta ya la tenemos, ya. I know this. <sighs> hey, no, campañas. Lo hemos planeado mal en la pesa, de 12, sí, hacíamos más repeticiones, quedamos mejor con el público, ¿no? para sí, mira qué fuertes, es. estoy cansado, eh, ya, me parece que hay muy poco aire aquí en el parque, esto en casa, así que demanda mucho, te va a doler, Pero el aire está envenenado, ¿eh? No, este es aquí lo he limpiado antes chicos tengo para decir que se nota ¿eh? se nota mucho uh. es fuerte pero se nota ¿eh? un minuto de descanso es importante lo voy a repetir muchas veces es importante respirar muy profundo en los descansos Estirar, ¿vale? Estira. Lo que a ti te viene, ¿sabes? Lo que a ti te gusta. Estira. Esto te relaja. Y respira bien. Otra cosa no hay, no te puedo decir otra cosa. Es eso. Respira, estira y empezamos. Dentro de 30 segundos. ¿Puedo comentar una cosa? Sí, por favor. El estiramiento es súper importante porque irriga reactiva el riego sanguíneo en la musculatura y la llena de oxígeno ¿Vale? sabes de, sabe de, de lo que hablo, ¿vale? entiendo un poco soy osteópata y hago uh. técnica de jitopuntura entre otras técnicas o sea, el entrenamiento es fundamental el entrenamiento con movilidad fundamental no hacerlo muy largo no extenderlo pues si no se relaja mucho la musculatura Tres, vamos a darle dos uno ya sentadilla, vamos, la última chicos, la última Vamos. Esto es... Hemos terminado el calentamiento. Nos preparamos para entrenar. Sí. Semana 9. Rutina para lunes, martes, jueves y viernes. No puedes el mismo número de repeticiones. Haz lo que puedas. No puedes el mismo número de series, de circuitos. Haz 3, 5, lo que tú puedas, ¿vale? Importante es ser constante. Importante es entrenar. Llevamos ya 8 semanas. Nos queda poco la semana 9. Cada vez más duro, ¿vale? Y así vamos a ganar fuerza, vamos a quemar grasa. Y nada más que ya no puedo respirar. Habéis visto que estoy hablando. Hola, amigos. Hola, amigos. No me llega todo el oxígeno al cerebro. Y por eso se me va la olla. Nos vemos la semana que viene, chicos, ¿vale? Un saludo, Fer, Muchas gracias. A ti, pues muchas gracias. Amigo. Qué buen entrenamiento. Nos vemos!